Hablar es una acción, y es la acción más potente que tenemos para lastimar o beneficiar a otros. Y si miramos nuestra vida diaria y contemplamos cómo es que afectamos a otros más frecuentemente y más más Potentemente. Yo creo que si realmente observamos cómo pasamos un día, vemos que el modo de interactuar es principalmente verbal. Y cuando contemplamos eh, esta meta que nos hemos dado de ver qué podemos construir con el material de la mente y el corazón que tenemos, este camino de las paramitas que hemos estado caminando juntos estos meses. Lo que vemos es que son instrucciones para cada momento, para cada situación. Y sobre todo, las paramitas nos llevan a los puntos donde lo que hacemos <coughs> construye bienestar, felicidad, condiciones para paz, para nosotros y para otros simultáneamente. Y cuando hablamos, estamos simultáneamente impactando nuestra mente e impactando a otros. Nuestras palabras, nuestros modos de presentar una situación, ¿no? el tono que usamos, ¿no? La, ¿no? los gestos que acompañan nuestra comunicación. Forma modos de moldear la perspectiva de otro de moldear la imagen que tiene de alguien. Estamos interviniendo con su percepción de la realidad. Y a la misma vez, estamos nosotros mismos, estamos contándonos a nosotros mismos a la misma vez. Y si miramos cómo es el, esto de, de comunicar, de verbalizar, Decimos a veces que externalizamos algo y tenemos esta impresión que cuando hablamos nada más estamos tomando algo que tuvimos adentro y poniéndolo fuera. Y si fuera así, ya con esto estamos impactando a otros tremendamente. Pero si miramos realmente qué pasa cuando comunicamos, veremos que también en el proceso de formular nuestros pensamientos, estamos configurando los mismos pensamientos. Y muchas veces nosotros descubrimos qué hay dentro de nosotros al decirlo a otra persona. Y esto es una, uno de los grandes valores de las amistades de confianza, que podemos hablar y descubrir quiénes somos porque tenemos un contexto seguro para expresarnos. Así que hay mucho que sucede cuando hablamos. Y todo este mucho es el material más fértil que podríamos querer para este trabajo de conocernos, de reconfigurarnos y de convertirnos en algo que aporta a nuestro entorno. Y hemos estado repasando las paramitas, empezando con generosidad, después exploramos la ética, ahora llegamos a paciencia. Y antes de, de pasar a, a un siguiente paramita, creo que realmente vale la pena contemplar cómo puedo estar practicando las paramitas en, en mis interacciones verbales, en mis conversaciones, que incluyen mis textos, ¿no? y en los comentarios, en mi modo de hablar y expresarme. Y durante este esta sesión quiero ver cómo estas primeras tres, generosidad, ética y paciencia, se puede estar eh, aplicadas en este campo que realmente forma una parte muy integral de nuestro día y también anticipar un poquito cómo las siguientes paramitas pueden formar parte de, de esta actividad que hacemos. Y básicamente se trata de tomar todas las conversaciones como como talleres de entrenamiento. ¿Sí? Y si contemplamos generosidad, ¿no? regresando a, a este tema, en las formas de generosidad que hemos identificado, la primera forma, generosidad de dar cosas materiales, esto vamos a apartar. En la segunda forma de generosidad donde estamos ofreciendo seguridad, ofreciendo en nuestro alrededor una libertad de miedo, ahí vemos que si contemplamos esta forma de generosidad, es algo que podemos estar continuando y practicando todo el tiempo que estamos hablando. ¿Cuál es el entorno que yo estoy creando con mis palabras? ¿Qué es, ¿Qué es el ambiente? ¿No? En una conversación generamos un contexto. ¿No? En esta conversación, en, en ciertas conversaciones, el contexto es como eh, vamos a ser muy superficiales y no vamos a hablar de mucho y vamos a ser muy corteses y, y cada quien va a cuidar de no ofender la otra. ¿No? O vamos a... No, como decir, decir algo para caerle bien al otro y listo. Y esto es cierto contexto. En otras conversaciones o interacciones, estamos quizás generando un contexto donde el conflicto es, es muy probable. ¿Mm? Podemos estar generando un contexto donde estamos muy anclados internamente y ofrecemos un espacio realmente de, de, de seguridad, donde la otra persona puede sentirse con la confianza de, de expresar lo que tiene adentro. Así que en esta parte de la práctica de generosidad de la seguridad, podemos estar considerando cuál es ambi el ambiente que estoy generando, con mi tono de voz. Con mi uso de gestos. Si estás hablando con los puños cerrados. Ojo. Toma nota. Si no miras la persona en la, en los ojos. Y esto, esto sí es impactante. Si has tenido una conversación donde no puedes pescar la mirada del otro. ¿Qué pasa en ti? No, no, sabes en qué estás, no, no puedes conectar, no, no estás segura. ¿No? También, cuando nuestra comunicación es poco clara, como que damos muchas vueltas y la gente tiene que como adivinar como que es así o que como no sabe cómo posicionarse, esto no es ofrecer seguridad. ¿No? Una comunicación donde nosotros somos quienes sabemos de este tema. ¿No? Y la otra persona tiene que escuchar porque nosotros sabemos mejor. ¿No? Y si la otra persona lo ve diferente, no va a haber espacio para esto. Esto también genera cierto tipo de ámbito en la conversación. Así que todo esto son modos de ir incorporando una práctica activa de generosidad cuando hablamos. ¿Cuál es el espacio que estoy ofreciendo al otro cuando hablo? Y este espacio que ofrecemos puede ser nuestra ofrenda. Y cuando estamos, cuando empezamos a practicar seriamente, trabajar con nosotros mismos y querer realmente desarrollar cualidades, tenemos estas oportunidades increíbles. Nada más hay que darnos cuenta, ok, aquí es una oportunidad para practicar generosidad. Quiero, quiero ofrecer, quiero ejercer mi generosidad. En esta conversación, ¿cómo puedo ser generosa hablando? ¿Mm? Por empezar, contemplar dónde yo estoy posicionando el otro en, en mi modo de presentar lo que tengo. ¿Mm? Y tenemos este fenómeno famoso de que en inglés se llama mansplaining, donde, eh, que quiere decir hombre explicar, que es como como los hombres suelen hablar a las mujeres, como asumiendo que las mujeres no saben de esto, yo yo te voy a explicar cómo es, ¿no? Y, y seguramente oh, sabemos que esto no es intencional, pero es resultado de dónde te posicionas frente a otros. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las premisas que tú tienes? Y vivimos en un mundo donde ¿no? durante milenios, todos hemos percibido que los hombres saben. ¿No? Y lo tenemos... ¿no? Quizás no somos... No, no, definitivamente no queremos ser, no nos consideramos sexistas, pero a veces sí somos portadores silenciosos, ¿no? Donde empezamos a, a manifestarnos como la persona que sabe y el otro que no sabe, ¿no? Y una amiga mía me comentó recientemente hace unas semanas que, ay, tuvo una situación tan terrible que... Estuvo en una llamada de Zoom con su jefe que estaba practicando esto como que ¿no? esta amiga mía tiene un doctorado en el tema en que ella trabaja ¿no? y seguramente otras mujeres muy cualificadas, pero él como empieza a explicarles, ¿no? Y ella como no, no, y es muy buen hombre y, y, y seguramente como no quiere ser así, pero, pero, pero es la posición que uno siente que ocupa. Y esto es algo muy común también para maestros y maestras, tenemos que cuidar con esto, ¿no? que sabe, somos los maestros y los otros son los estudiantes, los que escuchan lo que nosotros vamos a decir, ¿no? y esto genera cierta posición en la conversación. Pero en este caso eh, hubo esta reunión y terminando la reunión, como mi amiga se puso ahí en el chat, como quejándose, como, o conmiserando más bien con otra mujer que estuvo en la conversación, que, ay, no, este mes no puedo creer, tac, tac. Y resultó que no lo envió al chat con esta amiga, sino con el jefe. Sí, imagínate. Y, pero lo más increíble de esta situación fue que es su jefe. O sea, tú no puedes ya borrar la persona por vergüenza y ya no mostrarte. Tienes que participar si quieres, ¿no? Continuar en este trabajo. Así que buscó una oportunidad de hablar con él. Y él fue muy avergonzado porque no estuvo consciente de esto. ¿No? Y son procesos que si nosotros no, no nos preguntamos conscientemente ¿no? cuál es el espacio que estoy ofreciendo al otro. ¿No? Y podemos imaginar que cuando tenemos una conversación con alguien, le preparamos una silla, le ponemos, les ubicamos en una silla ¿no? y nosotros nos ubicamos en otro lugar. ¿Qué es el tipo de silla que estás ofreciendo a la persona con quien hablas? Y es algo que conscientemente nos podemos estar preguntando. ¿no? Y esto definitivamente no es solo para los hombres, solo que es un fenómeno que tiene un nombre conocido y, y pues sí, es un fenómeno conocido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, qué tan generosos, qué tan respetuosos, qué tanto dejamos un espacio para que esta gente también tiene cosas que aportar? ¿no? ¿Y qué tanto generamos condiciones para que aporte lo que sepa? ¿Qué estamos asumiendo de la otra persona cuando le hablamos? ¿No? Y esto también no es solo hombres y maestros y maestros, sino en muchas profesiones, médicos, por ejemplo, tenemos esta cultura que uno tiene que proyectar certeza y proyectar sabiduría y proyectar, imponer un poco de autoridad. Y, y esto ese hábito sigue manifestándose en otros ámbitos de la vida. Y ahí esto es algo que hay que cuidar muchísimo. Llegas a la casa y hablas con tu pareja que, que tiene todo un mundo dentro de ella ¿no? y tiene sus propias perspectivas y su, ¿no? su, su propia formación, que quizás no es en el mismo que tú. Y tú asumes porque yo tengo esta formación, pues yo te voy a explicar cómo son las cosas. Esto también tiene un modo más sutil de manifestarse. Y esto es cuando hablamos convencidas que tenemos la razón. ¿No? Y esto ya es una manera de entrar en ahora sí, en la práctica de la paciencia. ¿Qué tanto tú sabes cómo deben de ser las cosas y cómo esta otra persona debe de reconocer que son las cosas? Pero aquí, cuando estamos contemplando una práctica de comunicación generosa, conscientemente, Queremos asegurar que estamos dejando el beneficio de la duda, ¿no? que quizás esta persona tiene algo que yo no he visto. Pu puede que es por esto que ve las cosas diferentes en las conversaciones donde hay un poquito de debate. ¿no? Y esto no solo, no solo se lleva a cabo en el campo de conversación de política o cosas teóricas, también cuando hablamos de una situación familiar o de una amiga que se está comportando de tal y tal forma y pensamos que esto no es correcto. Y la otra persona dice, no, pero mira, es que no, no, no, no, no estés justificando este tipo de conducta. Y empezamos a tener este tipo de debate. Y ahí es un momento de practicar generosidad, también de practicar ética. Y ahí estamos en esta, en el territorio de los cuatro, los, las cuatro pautas para una habla ética, que es de decir la verdad, no mentir, ¿No? Fomentar armonía ¿no? y no plática divisoria. ¿no? Eh, habla amorosa y evitar eh, palabras fuertes o groserías también. Y habla significativa o benéfica y no ocioso, no chispe. Con esto cu cuatro pautas tenemos... ¿Cuántos de esto estamos en condiciones de estar cuidando en cada conversación? Todas las cuatro. ¿No? Realmente tenemos ahí ¿no? muchísimo material. Pero en el caso de estar hablando de otras personas o hablando, expresando nuestro juicio o interpretación de una situación, estamos aquí en, con una oportunidad de practicar Generosidad de nuestro juicio. Y esta, esta generosidad consiste en saber que yo no veo 100% de los variables. Hay dimensiones incontables aquí. No soy un ser omnisciente. No estoy viendo todas las dimensiones. Y manteniéndonos conscientes de esto, que finalmente es parte de la sabiduría, Reconocemos que nuestra perspectiva es limitada y por esto dejar espacio para que la otra persona tenga una perspectiva que merece consideración y no nada más seguramente está equivocada y la tengo que convencer porque está equivocada. Y ahí en estas conversaciones podemos cuidar mucho cuál es el propósito que tenemos en, en lo que estamos diciendo. ¿El propósito es de conquistar su interpretación y hacerla nuestra o cambiarla por la nuestra? ¿No? ¿Estamos intentando dominar su perspectiva? ¿No? Y en general, todas las paramitas están construidas para ayudarnos en dejar de vivir de tal forma que es nosotros contra el otro. ¿No? Por esto son pautas para... Convivir despiertos y felices porque nos enseñan a encontrar nuestra felicidad y bienestar de modo que simultáneamente estamos aportando al bienestar y felicidad de otros. Eso es el genio de la bodichita y de las paramitas, ¿no? que nuestro bien y el bien de otros se empiezan a alinearse. Y ahí sí, en el budismo tenemos una receta para, para un mundo realmente justo ¿no? y armonioso. ¿no? Pero sí implica estar atentos a estos momentos en que soy yo contra esta otra persona y yo la tengo que convencer porque no puede tener razón porque piensa una cosa que yo no pienso. ¿no? De ir realmente desmantelando est esta, como esta, esta, la solidez que tenemos de hacer, muy dualista, yo y otro y no hay un punto medio y el gris es también equivocado porque solo es como este color que yo estoy viendo. Así que ahí una generosidad de, de estarnos acordando que no, no tengo la perspectiva completa, no tengo todos los datos porque por la interconexión, todos los datos son todos los datos, ¿no? Para realmente comprender una situación, necesito saber la historia de todas las personas y saber exactamente qué está pasando en su familia y, y tener muy claro qué les está motivando, qué implica, necesito ver qué tienen adentro, cosas que no somos capaces de ver y saber que yo estoy continuamente adivinando las motivaciones de otros. Continuamente. Y adivinando es una manera muy generosa de describirlo. ¿No? Más bien, estoy inventando. Basándome en ciertos datos que yo filtro cuáles datos tomo como relevantes. Así que cuando estamos en conversaciones, mantenernos atentos a estas dinámicas, realmente puede dar un gran giro a lo que estamos generando en nuestro alrededor con las conversaciones. Y también es un modo de estar practicando o cultivando sabiduría, que sabe salir de nuestra posición limitada, autocentrada, obviamente, como viendo desde solo un punto y realmente ampliar la perspectiva. Lo más, lo más que podemos. También para practicar cuando estamos conversando de esta manera, sí requiere mucha, mucha atención, mucha presencia mental. ¿no? Una concentración, sí, pero esta cualidad que desarrollamos o desarrollaremos, en la paramita de la meditación, o en la meditación, donde cultivamos esta capacidad de estar atentos a lo que hay sin perdernos. Mm. Manteniendo una conciencia de, de nuestra conciencia, estar dándonos cuenta cómo es mi atención, cómo es no el nivel de energía de mi, de, de mi atención, si me estoy agitando, todo esto que hacemos en la meditación donde mantenemos un enfoque mientras nos estamos monitoreando, esta es formación en poder brindar una atención hacia otros sin perder de la vista qué está pasando dentro de nosotros. Y esta habilidad nacida de la meditación, es una habilidad que obviamente nos sirve y es clave realmente en buena comunicación, de saber qué tienes mientras anticipas cómo el externalizarlo puede afectar a tu oyente. Esto es la, la, la base de una buena comunicación. Y es, es una cualidad que a veces en... en algunas estatuas muy de, de artistas muy buenos um, del Buda, logramos a veces algunas estatuas logran captar este elemento de, que, de tener su atención totalmente anclada adentro y también estar completamente presente para lo que hay en el entorno, en el, exter en el exterior. Esta cualidad que, si vamos a querer realmente estar trabajando a través de la meditación, también ya estamos cultivando cuando tomamos la comunicación como el campo para la práctica de las paramitas. Y esto es como son eh, perspectivas que podemos adoptar cuando estamos. Eh, eh, conversando, cuando contemplamos generosidad, también con paciencia y con meditación, podemos estar muy conscientemente ofreciendo no solo palabras, sino escucha. ¿No? y A veces cuando hablamos de la comunicación, hacemos lo que hicimos ahora, que es ponemos toda la atención en lo que decimos y cómo nosotros hablamos, pero esto es aproximadamente la mitad del, de lo que pasa en una comunicación. Más si estamos imponiéndonos, menos si estamos realmente receptivos a escuchar. Y por lo tanto, realmente tomar conciencia que esto también es una práctica. Y tenemos prácticas que, que hay descripciones y en los retiros antes de los grupos de discusión normalmente damos pautas para una escucha activa. Y en este caso, escucha activa, podemos implementar o practicar queriendo ser generosos con nuestra atención, cuidando que cuando están hablando, estamos escuchando. ¿no? Y ahí si miramos, nosotros externalizamos. Después es el turno del otro, ¿no? El otro habla. ¿Y cuánto del tiempo que la otra persona está hablando, estás contemplando qué quieres decir a lo que dice? ¿Cómo quieres o poner, o cómo quieres ajustar, o cómo quieres complementar, o dónde vas a insertar tu anécdota de lo que te pasó a ti. ¿No? ¿Cuánto de este tiempo estamos realmente escuchando? ¿No? Y ahí, una práctica muy consciente de generosidad es, el tiempo que la otra persona está hablando, voy a ofrecer mi total atención. ¿No? Y si esta persona concluye, deja de hablar, y tú no sabes, no tienes tu respuesta totalmente lista, es, esto es una muy buena señal. Y te realmente, si dices a la otra persona que, mmm, da, dame un momento, no, no, no formulé una respuesta nada más. Estaba intentando como escuchar bien. Déjame pensar un momento. Esto va a ser una comunicación ¿no? muy impactante que la otra persona recibe la experiencia de estar realmente escuchada y que realmente estabas ahí. Pero esto solo funciona si realmente estamos ahí. ¿no? Así que este tiempo que... Tu oyente ya no es un oyente, tú eres el oyente y ofreces totalmente el micrófono, el espacio de expresarse, una escucha cariñosa, generosa, dándole el espacio de tener su perspectiva y brindando el tipo, la cualidad de atención que brinda confianza. Esto sí es, es una excelente práctica de las paramitas de generosidad. ¿no? Y pasando a ética, ¿cómo realmente construimos un ámbito de seguridad a través de la comunicación? ¿Comunicamos con una consistencia de ética? Que no te preocupes, yo no voy a brincar encima de repente con... No, con palabras fuertes o reproches o acusaciones cuando estamos aquí escuchando. No voy a estar no, distorsionando no, las no, la, la información. Y yo no voy a estar lastimando tus relaciones o, o, o, o intentando Dividir, separarte de personas de quienes no, no, no, no estás juntos, no te quieres separar. ¿no? Y no, también algún no, alguna protección que estamos ofreciendo a través de la, el modo en que manejamos nuestra habla es que generamos un ámbito para la otra persona que lo que lo que va, vas a escuchar de mí será cuidado ¿no? y, y dicho con un anhelo de no dañarte, de no lastimarte. ¿no? Y aquí, ¿no? otra vez lo de no mentir, porque yo creo que muchas veces pensamos que para no lastimar a otros, hay que decir unos cuantos, unas cuantas mentiras. ¿no? Y esto sí es una, es una objeción que yo he escuchado en muchas ocasiones, seguramente no de ustedes. Pero que, pero pues si yo le digo la verdad, se va a ofender. ¿no? Y hay modos de decir la verdad que no ofenden. Y si pensamos realmente al fondo, si una persona no puede tener la confianza que lo que vamos a decirles es cierto y no solo es cierto realmente es lo que nosotros creemos o opinamos, entonces dónde hay la seguridad? Continuamente no estamos en esta en una inseguridad de qué qué realmente piensa, porque sabemos que esta persona no te va a decir qué piensa va ¿no? Como va a pintar las cosas diferente. Y sí es una gran habilidad de poder comunicarnos no privando a la otra persona del acceso a la, a la verdad. ¿no? Y sí requiere mucha, mucha confianza en el valor de la verdad. Y a veces... Quizás requiere que seamos honestas y decimos directamente, sabes que yo, yo siento que no, no puedo hablar de esto. Que no estoy en condiciones de entrar en este, en este tema. En este momento regresemos en otra ocasión y te, te preparas para ver cómo, cómo na navegas este territorio. ¿No? Pero... Cuando contemplamos ¿cómo, qué queremos ofrecer a otros, estamos en la generosidad. Cuando contemplamos qué queremos no hacer a otros, podemos ubicarnos en la ética. Cuando llegamos a la paciencia, finalmente, eh, estamos considerando Sí, sí, como nos ubicamos en el tema de la paciencia. Eh, tenemos estas eh, tres como formas de, de cultivar paciencia. El primero de, de mantenernos pacientes ¿no? cuando estamos asumiendo, afrontando dificultades en la vida, o para lograr alguna meta que tenemos. ¿no? Ser pacientes en lograr las metas ordinarias que tenemos. Otra forma de paciencia, que es donde la mayoría de la, la comunicación se ubica, es en esta actitud de no querer... Lastimar a quienes nos irritan o lastiman. ¿no? Esto de dejar el rencor. De no responder a daño con más daño. Una paciencia que definitivamente eh, tenemos que distinguir de resignación. Esto, como he dicho ya mil veces, creo. Paciencia no indica... Invitar más daño o aceptar más daño, porque sabemos que cuando otros nos maltratan también se están lastimando a ellos mismos a través del karma, a través de todas las secuelas que el daño y la violencia deja en el violentador, ¿no? directamente. Contemplando esto, no es un acto de compasión permitir que otros nos lastimen. Pero necesitamos saber responder con firmeza, sin hostilidad. Y esto es donde encontramos el cultivo de la paciencia. Y para completar la tercera forma de paciencia, es una paciencia, ¿no? la habilidad de mantenernos ahí firmes, ecuánimes, en ver la realidad. ¿no? en nuestra en el pra, la práctica espiritual que consiste en finalmente estar dispuestos de vivir conscientes que quiere decir saber cómo son las cosas estar conscientes, darnos cuenta y finalmente sí entender cómo es el mundo, cómo somos, quién soy ¿no? cómo es la realidad finalmente ¿Sí? y cuando practicamos las paramitas en la comunicación, tenemos todo esta área de trabajar la paciencia cuando lo que la otra persona dice no nos agrada. ¿No? Y ahí hemos generado el espacio y practicado una escucha activa y naturalmente la práctica de generosidad y ética en la comunicación nos va a llevar a tener que practicar paciencia porque vamos a detectar que no nos gusta lo que dice y queremos oponerlo y queremos corregirlo y queremos contestar ¿no? esto es esto es algo que cuando practicamos una escucha activa es realmente es muy interesante de estar detectando cómo estamos reaccionando a lo que la otra persona está diciendo. ¿Cuánto estamos ¿no? como generando un poquito de irritación? ¿no? ¿No? Y cuando dicen algo que no es de nuestro agrado, aquí tenemos una oportunidad increíble realmente de ver cómo, cómo si no cuidamos, fomentamos Hábitos de mala voluntad. No, que no, yo quiero decir algo, quiero decir algo, quiero decir algo. Y si estamos practicando la paciencia, hemos decidido, yo no quiero estar reaccionando. Quiero realmente estar escuchando, escuchando, recibiendo, haciéndome receptivo. ¿Cuánto se nos activa esta armadura de querer no quiero recibir esto, y no quiero recibir esto, y no quiero recibir el otro? ¿Cuánto se nos activan las defensas ¿no? que nos ponen ofensivas, básicamente? ¿no? Esto de estarlo mirando en la comunicación realmente es una práctica muy educativa de ver cuánto cuánto esto está sucediendo. Ahí podemos tomar la, el tiempo de la comunicación cuando estamos escuchando, de estar conscientemente diciendo, yo quiero, yo quiero tapar mi mente con algo más suave, no quiero estar continuamente ¿no? sacando la, ¿no? la, los cuchillos mentalmente, ¿no? Quiero estar más, sí, más paciente, más suave, más generosa, todo. Entonces, cuando escuchamos conscientemente, estamos dando nuestra atención plena de, a la otra persona y a la misma vez, como una parte de la atención, es cuidando cómo estoy reaccionando. Porque justamente estas reacciones jala nuestra atención y nos distraen. Pero a la misma vez, ¿no? necesitamos atender las reacciones. La paciencia consiste en darnos cuenta de los momentos reactivos y empezar a suavizarlos. Y en la parte inicial de esta práctica, principalmente estamos dándonos cuenta. ¿No? Y cuando nos damos cuenta, muchas veces se deshace mucho más fácil porque esta es nuestra sesión de práctica. Ya aportamos una actitud virtuosa. Esto genera otro ámbito. Y por lo menos cuando hay estos estas pequeñas, pequeños brotes de hostilidad que sentimos cuando no nos cae bien lo que el otro está diciendo, no dejamos que vaya muy lejos porque estamos prestando atención. Y sabemos, no, esto realmente no voy a expresar. Y justamente es una práctica. Hay momentos en que no se dio. De repente, sí, se me fue la mano con la palabra y ya como salió. Entonces, lo antes posible, afirmamos, mira, esto, yo sé que esto fue muy fuerte y, y perdón, tú sabes que yo estoy trabajando con... ¿no? Mi, mi mente y falta trabajo. Perdón, ¿no? pero estoy consciente y, y, y sé que esto no fue, que, que, que no puede haberte lastimado y es lo que menos quiero. ¿no? Y fomentar este hábito de reconocer nuestras faltas como faltas es parte de la ética ¿no? y también es una, es una, un hábito eh, muy fructífero en la comunicación. ¿no? Cuánto de nuestra comunicación consiste en ocultar nuestras faltas, presentarnos de mejor manera, presentarnos en la mejor posible luz ¿no? y y oponer ¿no? cualquier imagen negativa de nosotros. Mientras si dejamos, soltamos estos juegos y ponemos afuera, mira, yo soy sí. Sí, soy una budista, estoy intentando, pero soy muy imperfecta, ¿no? Y estoy cada vez más consciente de esto, con una firme determinación de ir mejorando, ¿no? y, y, de, y me doy cuenta que sí tengo mucho que trabajar, y estoy trabajando, ¿no? Y no quiero lastimarte. Estar externalizando ¿no? nuestras imperfecciones... No, no, realmente nos protege frente a toda la defensividad, la, todos los rollos que tenemos cuando no queremos que nadie vea nuestras faltas y si, si nos, nuestras faltas están visibles, como que ya hay incomodidad en la relación. Yo recuerdo hace años tuve una, Amiga, dos amigas que a, al mero inicio de mi, mi tiempo en el dharma, antes de ser moja. Y ellas eran herma, hermanas y yo había hecho un retiro de tres meses, en, un retiro grupal. Y una de las hermanas fue, fue mi compañera de cuarto. Y esto fue, éramos cuatro y ni... Pudiste realmente caminar entre las camas, tuviste que pasar como al lado, ¿no? Así, fue, fue un cuartos muy chicos y tres meses, ¿no? Así que sí, de alguna forma, como el vínculo es muy intenso. Y, y, y, y siempre me, me cayó muy bien y éramos, sí, se fluyó muy bien entre nosotras. Y después vino su hermana y, como las relaciones entre hermanas es un poquito diferente. Y me estaban llevando a algún lugar después de las enseñanzas y las dos empezaron a, a pelearse. Yo estaba atrás, ellas dos enfrente. Pelearse un poquito feo. ¿no? Y yo recuerdo que después de esto, yo como... La conexión con esta amiga, como que yo no, no, no, como ella no, no, como me evitaba un poquito, como que no quiso, como que se deshizo. Y yo estaba, yo, yo sentí mucho que era porque pues ya la imagen de una practicante buena y, y muy mente muy apaciguada y etcétera, pues como aparentemente, y estas dos son son compatibles, es compatible ser una excelente practicante y también pelearse feo con la hermana la cuestión es cómo lo manejas ya no soportas ser una persona que se pelea feo con su hermana o ser vista como una persona no muy apaciguada o dices, ay, yo ¿no? Oh, qué pena que tuviste que ver esto, pero es lo que hay, ¿no? Estoy tra estamos trabajando y... ¿no? Pero esto de cómo manejamos nuestros, nuestras faltas y también todo lo que pasa en la comunicación de cuál es la versión de la realidad que estamos presentando al mundo. ¿No? Y aquí... ¿no? podemos entrar en la paramita de la sabiduría de ver cuánto estamos construyendo juntos una realidad social, una realidad hecha de, de modos de presentar las cosas, de qué filtramos, qué, qué destacamos, cómo nos presentamos, cómo presentamos a otros, donde nos posicionamos, estamos continuamente creando realidades con palabras. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿cuál es la realidad que estoy creando con mis palabras? ¿Cómo es el mundo que está siendo formado por mis palabras? ¿Y cuál es la experiencia? de los habitantes del mundo que yo estoy creando con mi habla. Y estar viendo desde esta óptica del poder de las palabras, yo creo que nos ubica muy firmemente en realmente en un camino de bodhisattvas, en camino de personas con la valentía de ver la verdad, de valentía de la valentía de mirar qué es que nosotros estamos generando con nuestra habla. Y con esto ya estamos participando en esta tercera parte de la paciencia, donde tocamos esta realidad que paciencia no es debilidad, no es resistir y conformarnos y resignarnos, es una tremenda fortaleza que sabe que ¿no? entre yo querer tener las cosas como quiero tenerlos tenerlas y yo quiero saber cómo son yo quiero saber cómo es cómo yo soy en realidad quiero poder verme y ver a otros y ver la realidad misma esto requiere tremenda fortaleza y valentía y a la misma vez si no estamos dispuestos de vernos nuestra comunicación va siempre a ser muy enredada que no queremos si nosotros no queremos ver, tam, vernos tampoco queremos que otros nos vean y todo en vez de estar explorando quiénes somos con el habla estamos ocultando y generando máscara tras máscara tras máscara y no estamos en este camino para dificultar el proceso de conocernos, poniendo más y más capas encima. Estamos aquí para quitar capas con la confianza de que detrás de todo lo que somos es una mente luminosa que falta deshacerse de un buen de hábitos. ¿no? Y con las paramitas tenemos estas pautas muy puntuales para ir deshaciendo hábitos en la comunicación, ¿no? en el pensamiento, en todos los ámbitos de la vida. Y creo que con la parte final de la paciencia de ya habiendo pasado por la paciencia de emprender dificultades y estar en esta área de ver cómo es que respondemos internamente y externamente cuando hay algo que no nos gusta, cuando sentimos que hay algo que, con que no estamos de acuerdo o incluso que nos, nos lastima o incomoda o irrita o daña, ¿cómo es que re, reaccionamos? ¿No? Con estas dos áreas firmemente visibles para trabajar, ¿no? apenas podemos ir llegando ¿no? a este elemento de querer realmente tener la capacidad de vivir con ojos abiertos. Y creo que con esto voy a declarar eh, la parte sobre la eh, paciencia eh, concluida. No sé si exitosamente o no, esto ustedes tienen que discernir o, o decidir, pero ya que acabamos de hablar tanto tiempo sobre ser generosos en los juicios, cuento con su generosidad y... Y concluimos con esto por ahora. Obviamente, la tarea para este tiempo es de estar practicando eh, las paramitas en todas las conversaciones. Fácil, ¿no? Gracias.